este, Pues sigo con esto que es Death Stranding uh, No sé por qué me está Entreteniendo demasiado este juego De hecho desde que lo empecé Me agradó El pasar y perder El tiempo Dentro de este mapa Que parece Zelda Breath of the Wild <ríe> Ahorita se supone que debo de prepararme para poder ir a un centro meteorológico y liberar esa opción eh, que me permite esto, conocer el estado del tiempo del clima sobre todo cuando cuando cae la lluvia la lluvia ácida eh, y pues poder realizar mejor las entregas, ¿no? O sea, evitar que... Pues cuando llueve se presenten estos monstruos todos raros, feos. Que prácticamente he tenido bastantes problemas con ellos. Porque me desespero demasiado con, con, con la idea de estar... O de, de, de caminar de manera sigilosa. Prácticamente pues es sigilo todo este desmadre. Y me agrada, pero me desespera. Aún así me agrada este más que nada ahora que ya pues fui oído liberando mejores eh, armas pues, las granadas de sangre para poder evitar que pues estos estos entes puedan detenerme y matarme y tener que reiniciar todo este desmadre la verdad es que ya me pasó ya me pasó ya me mataron este y bueno, vale madre, pero eh, todavía no lo no he muerto eh, con, con una carga especial, que se supone que esto es parte de la, de la historia este Pues todavía no, no me ha pasado nada, entonces eh, más adelante a ver qué tal Lo que quiero es evitar eso, morir, no morir y que tenga que volver a empezar todo este desmadre Pero pues al final de cuentas de eso se trata el juego, ¿no? Lo que me está gustando mucho de todo este desmadre es que puedo utilizar ciertas construcciones de otros este, compañeros, camaradas, amigos Strands que han jugado esto, que han avanzado un poquito más en todo este desmadre y hasta cierto punto como que le quita cierta dificultad, como que de, de alguna manera está evitando que me desespere mucho pero también me está invitando a que continúe con esas eh, cosas que otros jugadores han creado así que creo que si en algún momento estoy estuviese solo completamente tuviese yo que avanzar muy muy de a huevo hacia mi próximo objetivo sin contar con este tipo de ayuda este juego ya lo hubiera mandado al carajo no creo que me hubiese emocionado tanto el tener por ejemplo una carretera y que en algún punto, en algún momento yo pueda crear mis propias eh, pues carreteras ¿no? eh, solamente que aquí no, aquí no la puedo crear pero ya está, entonces nada más necesito poner eh, materiales y crearla ya es una creación de alguien más que jugó y que ya avanzó y que ya sufrió no entonces por esa parte está padre por esa parte está bonito porque como que me invita a querer este crear hacer mis propias construcciones y, y, y facilitarme esto de las entregas y pues, pues me invita mucho a tratar de seguir avanzando en el juego muy a pesar de que pues al final de cuentas es este un juego de entrega, ¿no? Juego de ser Uber, <risas> de ser Rappi y pues esas esas este, aplicaciones de de esto de poner al señor lluvia como uno de los obstáculos acá dentro del juego me agrada bastante, digo, este todos pensamos en lo bonito que es la lluvia cuando estamos este, eh, a resguardo cuando estamos, estás en tu casa o estás en tu oficina estás esperando a que pase la lluvia y todo bien chido, todo bien padre pero pues no te pones, te pones, a, pensar en, en, no te pones a pensar que pues hay personas que están pues en, caminando en la lluvia mojándose valiendo madre este peor aún si vives en la ciudad de México vives en Oaxaca vives en esos lugares donde puta madre se empieza a inundar y vales para pura madre y acá viene y nos dicen hey este juego para que se ponga más chingón más complicado más bonito más interesante tiene un desafío elemental que tienes que sortear por el momento no sabes cómo hacerlo, pero ahorita que llegues a este centro climatológico, pues ya vas a saber qué pedo, ¿no? Entonces, está padre, por un lado está muy, muy padre que utilicen la lluvia como desafío elemental para poder sortear eh, sortear este, este terreno tan complicado, ¿no? Además de los eh, BTs, creo que se llamaban, bueno, estos enemigos, eh, estas estos entes que... Eh, son parecen ser, parecen ser atraídos por el agua y que um, pues pueden causar tu muerte prematura lo bueno que soy un chingón y puedo revivir así que pues sin pedos no se hace eh, pero eh, al final de cuentas uno no quiere no quiere morir o sea, al final de cuentas uno quiere hacer bien la misión eh, entregar eh, los, los, los los paquetes y pues que te den te den tus likes, te den tu dinero, te den tu propina, los pesitos, la morrayita. Que pues te hace bien, te va a ayudar un chingo. Te va a hacerte, hacerte sentir feliz. <ríe> Todavía se me siguen dificultando algunas cosas con respecto a los usos de la ganada. No tengo ni puta idea de cómo funciona. <ríe> Así que... Para mí esto fue como una prueba de saber qué demonios están haciendo cada una de las granadas que me están dando qué es lo que... o cómo diablos puedo utilizarlas o qué es lo que hacen para saber pues qué onda con esto, ¿no? Eh, si, si, si estas cosas se destruyen se van a otro lado, eh, se mueven o qué sé yo, no sé, pero pues sí, o sea, no tenía ni puta idea, pero bueno espero que funcione mejor de todo es lo mejor de todo esto es que ahí está mi pinche manita diciéndome wey ¿de ¿dónde puta madre vas? tranquilo cabrón aquí hay peligro y yo no, no no hay pedo no hay pedo sigo sigo conmigo sin pedos sin pedos Pierro todo sin broncas que todo se veía el carajo no sí claro claro no hay pedo no hay pedo no hay pedo así ¿Ah, valió valió madre todo no sabía que las granadas de sangre te aturdí. <risa> todo se fue al carajo aquí conmigo. Todo se fue al carajo. No sé qué diablos sí hice, no sé cómo diablos escapé de todo este desmadre, pero por lo menos lo logré. O oh, bueno, por el momento lo logré. Hay que reparar la carga porque no queremos que, que todo esto valga. topicalmente y se voy al carajo y tenga que volver a hacer esto y pues... ¡No mames! ¡No jodas! Ah, ¡Qué desmadre la neta! Y eso me pasa por no saber qué, qué hacer o cómo funciona todo lo que estoy utilizando No tener ni una maldita idea de lo que hago Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, ¿Es mi culpa? But the shit I didn't you were afraid. Oh! <laughs> Es por esto que pinches no me gusta la lluvia Se pone bien complicado con esos malditos monstruos Entes, lo que sea Digo, tengo que aprender a seguir eh, Utilizando, o aprender a utilizar estas eh, armas Pero... Uh, si, sí se, se vuelve un poco complicado Pero, hey, lo logré, ¿no? Por lo menos voy a poder llegar con bien a mi destino Tarde me di cuenta que mis escaleras habían valido queso. El destino no quería que siguiera utilizando esas pobres escaleras. <risa> y, yo, y eso que había pensado que yo bueno me quedé con la idea de que había ganado todo todo todo lo que tiré por culpa de las de los entes esos este pues de todo pero pues no tristemente no Valió madre Me gusta lo que hace el, el robotcito, esa, esa onda que te avisa cuando hay eh, peligro y problemas eh, la, la forma como que de manita eh, haciendo un... Ok amigo lo lograste, eres un chingón, por fin salimos de este maldito desmadre tan horrible está, está padre, es un muy bonito agregado Tengo que decirles que esta sensación que te da el juego de haber llegado a destino, de que pues, al fin diste esa meta que te propone este desmadre está bien padre, es bastante satisfactorio aunque no lo crean. Eh, me, me, me da mucho, me da mucha calma, está, está muy chido. No creo, yo creo que eso es parte del, del juego, que lograr esa como que satisfacción de haber completado la tarea, de, de haber sorteado esos malditos obstáculos. Sí. Eh, está, está bonito, eso es algo que hace bastante bien este endemoniado y horrible juego. Y lo bueno es que no solté la maldita carga. Imagínense haberla soltado y tener que volver a empezar a hacer esto de nuevo. No, qué pinche, pinche desmadre. Creo que sí tuve bastante. Soltería. Bueno, aunque como lo había comentado nunca me ha pasado. ¿no? O por lo menos hasta ahorita no me ha pasado que haya perdido la carga. Salvo quizás cuando me asaltaron, eh, me asaltó el pueblo bueno, pero pero pues, o sea, no, no, no, por lo menos no, no, no, y espero que no me pase, y si me pasa, pues me pido, no, <ríe> también quiero mi collar de de USBs se ve bien bonito o no y es que esto... ese diseño de, de, de, de, de, de, de ese diseño si hay si hay un diseño así creo que son las skins creo hay USBs que son así así con ese diseño entonces imagino que se basaron en eso para Hacer eso de las conexiones o quién sabe Pero pero la neta se ve se ve chido Voy a comprar este, esas memorias USB y convertirlas en un collar Así todo bien pinche de destrending el asunto <risas> Ahora ya tengo la habilidad de crear refugios antimengua y, bueno, pues me va, me va a funcionar, ¿no? Ah, y también lo del refugio. Ahora sí, ya puedo crear un refugio. Ah, y lo, lo, lo de los pronósticos, pronósticos meteorológicos. Ahora puedo saber en dónde diablos va a llover. ¿A dónde llueve? ¿A qué hora llueve? ¿Cuánto tiempo dura? Y todo ese desmadre. Eh, eh, sin duda, sin duda va a este a ser menos complicado este desmayo. No. Con respecto a, a la lluvia Y esperar a que llueva pa, O saber a dónde va a llover y en qué momento Cuánto tiempo tengo que, que esperar o, o saber qué onda con todo este desmayo. Así que pa, estuvo bien Me agradaron esas mejoras Tan chidas Tan muy, muy, muy padres Sam When a region is integrated into the chiral network, it's also brought closer to the beach, in a manner of speaking. There's a significant impact on Kirellium levels, and measuring that impact is one of the Cupid's primary functions. The more we know, the more accurately we can determine where to expect timefall and when. Without the chiral network, we'd be left guessing. Oh, and thanks to your latest accomplishment, you can now review the weather forecast via your cop links. Check your map, you'll see. Ought to come in handy when you're planning routes. I'll keep an eye on the chiral density from right here in my lab. It's not too far from South Knot City. Keep processing those orders, and you'll put that region on the grid soon enough. Good luck, Sam. Good work, Sam. That's one more site on the grid. Keep it up, and we'll be finished before you know it. The weather station's forecast should be visible to everyone on the chiral network now. Yourself included. You can access them via your cufflinks. Could be useful when plotting your routes. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Hmm. Weather forecasts can now be viewed via your cufflinks. Should come in handy when you're on the road. Pronóstico meteorológico, vista, tarara, tarara. Puedo ver cómo este se desmadre. Viento y mengua. Zonas azules indican mengua. flecha indica velocidad y dirección del viento. Puedo usar aquí arriba o abajo. Cambiar extensión de tiempo. Voy a el pronóstico meteorológico. Cambiar el tiempo del pronóstico. Ok, ok, ok. Entonces. Revisamos todo por acá ahí, ahí, ahí hay lluvia Por lo que parece Es lluvia, entonces aquí va no, no va a llover aquí Ahí está lloviendo Luego por ahí está lloviendo, llueve Todo por ahí es lluvia okay. Hay secciones que no tienen Nada de lluvia Por ejemplo entonces Llegué y ahí ya no había nada de lluvia Ah, pero puedo subir el tiempo De aquí a 10 minutos No hay lluvia A menos donde estoy ¿No? Entonces, de aquí a 20, 30 minutos o oh, si sí, no puedo bajar No puedo ver el pasado, obviamente no pero de aquí a 30 minutos va a haber lluvia y me indica también hasta qué tan, eh, cómo, cómo se dispersa, ¿no? También me puede indicar eso: hacia dónde va y cómo se dispersa. Oh, mira, oh, interesante. Entonces, 30 minutos, no va a ver en la zona donde estoy. pues ¿qué más ya quiere, no, no hay nada Vamos a ver, vamos a ver A ver qué veo por acá, explorar un poco um, Pues creo que tengo que hacer algunas misiones Bueno, de mientras, misiones después este de, así completar todo algunos pedidos para evitar las estrellitas de, de por lo menos acá este, este lugar sí. centro meteorológico y este pues a ver qué tal más y seguir avanzando ¿eh? con la historia todo este desmadre la lluvia Eso es chida. Entonces, por el momento, la, la misión que hace falta y después, después, después, después La misión de refugio no se ve que sea tanta bronca, tanto problema. Y ya con eso, pues Pues mucho mejor, ¿no? Nada más busco construir. Yo pensé que tenía un refugio acá, pero al parecer, pues no, como no fue parte de la. de esta madre de y todo eso. No tiene refugio, pero sí puedo crear un refugio. Ah, pues está bien, está bien, está bien, está padre, está chido, está bonito, está bonito. Vamos a seguir avanzando instalación refugio I've added a safe schematic to your PCC. It's a me ayuda bueno, bastante. Bueno, it's pretty much construir donde sea, sea, ¿no? creo. Me puede ayudar a este a, a guardarlo donde yo me sienta más Seguro, creo, no sé. Puede ser, puede ser. No lo sé, pero me podría ayudar para eso. ¿No? O quién sabe, pero después lo, lo probaré más adelante. Con eso de la creación de, de, refugios, de refugios. Nada más que el problema es que este, no puedo crear muchas cosas. Todavía. O no sé. ¿Te voy a si uno es no suficiente para tus necesidades, puedes unirlo con otro y tomar dos. Solo ten en cuenta que los transportadores requieren una fuente de energía constante para funcionar. A ver, a ver, a ver, a so sure ver, a, a ver, a ver, eso de los cristales quirales no es más una gran idea. Bueno, por lo menos hasta el momento no, como no tengo esa idea, bueno, como no, según yo no tengo tantos cristales quirales, pues que no me gusta mucho tener que gastar eso para poder pues tener... Un, una plataforma extra para cargar cosas, ¿no? ah ¿qué más viene? <ríe> ok... Entonces... Me... Eh, necesito esto Y... Esto... Otro... pam pam pam a la madre No sé cómo le hago para cargar tanto Aunque Bueno que llevo que dejo que puedo poner acá allá pam A ver qué más, a ver qué más. delivering cargo. En <risa> <risa> mi tontería, este pensé que dejar eh, los materiales para crear mi refugio era una muy buena idea porque pues he olvidado que necesitaba materiales para crear cosas, ¿verdad? Así que pues uh, otra vez, de nuevo. Um, ahora sí ya sé. Ahora entiendo para qué diablos este me dieron el este. El ese transporte, ¿no? Para, para poder llevar todas esas madres Pero, ah, bueno, lo que sea Está bien, está chido ¿No? Está chido Ya, lo la, la, la importante es Completar esta maldita Y horrible misión Okay, Sam. Find your way to the building site. Use your map and compass if you don't remember the way. I'll contact you with additional instructions once you get close. la verdad es que no está nada mal ese tipo de transporte me está gustando ¿eh? y yo, bueno, es que eh, por una parte como que eso de no regresar regresa, a tarde, transporte eh, eh, digo, la verdad es que no está mal pero la idea de gastar tus cristales quirales como que no me gusta mucho pero ah, bueno, ya después, más adelante, veré cómo pues, aprovechar este, este tipo de transporte. En comparación a otros lugares en donde tengo mi cuartito, la verdad se me hace demasiado eh, lejos del de reunión donde se supone que debo de eh, conseguir mis misiones pero bueno no de hecho de por sí no no te dejas esta esta esta onda de colocar tus tus, tus este, construcciones cerca entonces tienes que ir pues tienes que alejarte prácticamente pero pues no no sé como que no no cuadra no para mí no me cuadra eh, espero que en algún momento me deje hacer, eh, bueno, por lo menos poner en mi cuartito ahí cerca ¿no? para no andar dando tanta, para no andar caminando tanto también por lo de la lluvia porque este, este lugar se ve demasiado eh, lluvioso bueno, por lo que yo y este, el estado del tiempo, ¿no? pero ah, ya lo que sea Ah, ahorita, ay güey, ay uy, ahorita pues ah, va bien, va bien, me agrada, me agrada, está, está todo bien, todo bonito, eh, no me agrada que esté demasiado lejos, pero pues de ahí en fuera ah. lo acepto, se acepta, se acepta, se acepta todo esto. A ver, a ver, a ver, a ver, qué bronca es esto Dice ancho de banda, quiral, insuficiente, puta madre Prácticamente significa que tengo que eliminar cosas, ¿verdad? Ah, Tendrás que liberar un poco para poder construir un refugio eh? Empezar por desmantelar las estructuras que no necesitas Está está bien, digo Con tal de De obtener más espacio Dentro del mapa Y eliminar cosas Y otras cosas y así Que de hecho si había unos puentes que puse Que sinceramente pues, No, no para qué ¿Para qué lo necesito, no? Eh, y pues nada más están estorbando eh, Digo, tengo ya Lo que es la carretera Y creo que habían otras cosas por ahí Que tenía o que tengo todavía Pero igual debo, Les elimino, no hay tanto problema Pero pues, este Bueno, ni, ni pedo Ni pedo Y ahora sí ya me va a dejar construir este, mi pequeño refugio para estos temporales, para temporal de lluvia. Ahora nada más espero a que se cree este de su madre y eh, creo que tengo que agregar lo de los materiales. Entonces se agregó Entonces agrego los materiales pertinentes eh. Para poder crear el refugio y ya listo. Termino el refugio y ya puedo puedo morir en paz, al menos puedo ir por un rato y le continuo después con, con estas con estas misiones. Me entretiene mucho, me está entreteniendo bastante, muchísimo. Al menos hasta el momento. <ríe> Bueno, me dieron puntos por misión, unas cuantas palmaditas en el hombro y ya, se acabó, fin, finito Hasta pronto, nos vemos, ahí después les sigo No hace falta más misiones acá con esto de la... Creo que hay misiones de la mengua de acá, de esta desmadre de entregar cosas, cosi cosillas y más, pero ¿va? bueno ya Ahí después, ahí después